Le fundo la mente. Tengo que echarle vaselina poquito a poquito, pero Antes de meterle el empujón final. Facturo más de 30.000 euros en siete días, pero eso no es lo importante de aquí. Sino cómo pasó de estar perdida y sin una idea de negocio a crear el suyo. El de aquí facturó más de 30.000 euros. siete días. Pero esto no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que hace dos meses estaba perdida. Perdida. Estoy ya muerto. Toda esa historia empieza, como os comentaba Jesse donde... Bueno, nos conocemos a través de las redes sociales. Para hacer un poco el cuento corto, se presenta a mi oficina con...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 Dani, ¿prefieres contenido grabado o en vídeo? ¿Qué preferís? Es decir, grabado o en directo? en directo? ¿Por qué en directo y no grabado? Porque ¿Por qué más? conectar más con la gente, o sea, la idea que... Imagina por un momento que tú grabas todo el lanzamiento, que yo lo hice en la primera edición del incubador de lanzamientos. ¿Sabes por qué lo hice? Porque después te pones a analizar atrás cabos y dices, ¡hostias! Yo hice el contenido grabado porque quería tenerlo todo seguro. ¡Ay, que no me falles del internet y que las palabras y me pongo bien y tal! Y por eso lo hice. Pero cuando entiendes de que si haces el contenido grabado no tienes margen para cambiar, es decir, ¡hostia! si surge una nueva objeción, ¿cómo la tratas? Ya está todo grabado. Empiezas a hacer las cosas en directo, porque en directo te dejas de mierdas. En directo como salga, salió. No hay opción de ahí este fondo, no me gusta, no, tiras. Y cuando te das cuenta de que lo que va a hacer que un lanzamiento salga bien o salga mal, no es el, el tipo de ladrillo que aparezca detrás, no es si el tu pelo tienes para la izquierda o para la derecha, sino es qué dices y cómo lo dices, el juego cambia, el juego cambia porque no va de material, no va de si tienes un puñetero orden... es que en Maldivas hice el lanzamiento con un teléfono móvil ¿quién no tiene un teléfono móvil? no es el, no es el ordenador no es, el, no es eso es salir adelante y lanzar, ¿por qué? porque una vez que aprendas la metodología no sé por qué he puesto el lanzamiento tipo Calls si y es el Boeing ¿ves? si estuviese ahora mismo grabado tendría que volver a repetir el vídeo lanzamiento tipo Boeing es lo mismo para todos, es que es muy loco, pero con la puta misma metodología haces lo mismo en espiritualidad, haces lo mismo en psicología haces lo mismo en fitness, haces lo mismo en cualquier maldito negocio, en todos lo mismo ¿por qué? porque has aprendido una habilidad, es como como el panadero que sabe amasar la masa, le da igual que le pongan un pan de semillas, un pan de molde o un pan de masa madre, ¿por qué? porque él sabe la habilidad Él conoce la habilidad. Captación, contenido y taller. ¿Por dónde captamos? A través de Facebook e Instagram. ¿Por dónde os recomiendo captar? Al principio tenéis que pensar la forma más sencillo de hacerlo. Y lo mismo con vuestro producto o vuestro servicio. Porque hay cuidado a todos los que vayáis a crear un producto o servicio vais a tener un problema cuando creéis el producto o el servicio. Y vuestro problema es el ego. Cuando creéis un producto o un servicio y os exponéis de cara al resto, queréis darle lo mejor. Y vosotros creéis que lo mejor es todo. Y es justamente lo contrario. Porque la gente no compra vuestro curso. La gente lo que compra es tiempo. Entonces, es muy loco pensar que cuantas más horas tenga tu producto, más te van a comprar. Si a mí me llegas tú y me dices, oye, que mi producto tiene 450 horas, te digo, no te lo compro. Si es que eso para mí es tirarle piedras al precio. Porque yo lo que te compro es tiempo. Tiempo es lo que te compro. ¿Tú puedes crear un negocio en la por tu cuenta? Seguro, seguro que sí. ¿Cuánto tardas? Diez años. Nueve. ¿Cuánto, cu ¿Cuánto pierdes por el camino? Porque lo que tú vendes es tiempo. Entonces, cuando vayas a crear un producto o un servicio, no te centres en voy a darle, voy a enseñarle todo, mira, voy a enseñarle cómo salto yo la comba una pierna, cómo hago yo mis dietas. No. Enséñale cuál es el camino más corto para lograr. Maldivas. Maldivas. Eso es lo que quiere tu avatar. Pero muchas veces, por la puta inseguridad, venga, voy a darle todo y más, y más, y más, y más, y más. No es mejor. No es mejor. Y cuando entiendes este concepto, empiezas a generar casos de éxito de verdad. Y cuando tienes casos de éxito de verdad, empiezas a generar un negocio online consolidado. Consolidado. Pero todo parte de ahí. Entonces, aviso importante. No queráis demostrar al resto todo lo que sabéis. Simplemente hacerle el camino más corto para lograr Maldivas. Porque es ahí cuando conseguiréis casos de éxito. Y es ahí cuando crearéis un negocio online consolidado. Contenido. Jessy era su primer lanzamiento. Entonces, Tienes que buscar herramientas que lo hagan eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, en mi lanzamiento subo tres Reels al día. Hago un directo, grabo un, un, un testimonio. Todos los días, todos los días. Pero hay gente que no. ¿Cuál es la forma más eficiente de poder sacar contenido? Hoy hablaremos también de contenido, súper importante. Pero ¿cuál es la forma más eficiente de sacar contenido en un lanzamiento? ese producto, de ese servicio, luego poner trozos ¿no? grabados para hacer píldoras de contenido. Vale, pero me refiero a un lanzamiento. Tú estás lanzando, ah. haces lanzamiento tipo Boeing, directos previos y la clase online. ¿Cuál sería la forma más eficiente de poder sacar contenido? A la, a la sí, eficiente, me refiero. Con, los, con el, el menor número de recursos sacar el máximo contenido ah, posible. grabar testimonios, video, y video... No, pero no tenés testimonio todavía. Grabar un video y... y... Te, te tu historia chicos, ¿qué es lo que hago yo constantemente? vídeos en directo ¿vídeos? ¿por qué? yo ya no grabo contenido a cámara ya no grabo contenido a cámara ya ha pasado esa época para mí podría hacerlo incluso, podría tener más, vi más visitas sí, pero lo que busco es ser eficiente ¿por qué? porque valoro mi tiempo entonces la mejor forma de poder extraer contenido de un lanzamiento es con los vídeos en directo. Esto no hay nadie o muy pocas personas que hagan los vídeos previos de lanzamiento. Yo recomiendo entre 7 y 10. ¿Por qué yo hago esto? Dos motivos muy sencillos. Primero, porque voy a sacar contenido para otras redes sociales. Cojo el fragmento, entero, vídeo entero del directo, me lo descargo. Yo grabo con StreamYard, se llama la herramienta. Os lo enseñaré después si queréis. Grabo con StreamYard, me lo descargo y después lo corto en cachitos, en nuggets, pequeñitos, para YouTube Reels, para YouTube Search, para Reels, para TikTok. Y te digo algo más. Del vídeo grande, imagina que he hecho un directo de 40 minutos ese día. De esos 40 minutos, yo extraigo mínimo 3 piezas de unos 10 minutos para YouTube. Y de ese vídeo de 40 minutos y de esas piezas de 10 minutos, yo extraigo Reels. Con un solo vídeo. Así que no, ahora no vengas con mierdas de que no, no sé qué contenido subir para mi lanzamiento que no tengo contenido. Porque cuando empiezas a pensar de forma eficiente, el juego cambia. Porque cuando empiezas a pensar de forma eficiente, puedes hacer cinco lanzamientos al mismo tiempo como yo he hecho. ¡Cinco! Y los cinco, por encima de 30.000 euros. ¡Cinco! ¿Cómo? Siendo eficiente, siendo eficiente. El contenido es la clave. Porque con el contenido logras pasar, persona que no te conoce y no es consciente del problema y no es consciente de la solución, a que te compre. Es el contenido. Pero hay otro motivo más por el que hago los directos. Y no va de la persona... Y esto es muy potente, porque casi nadie lo aplica. No va de la persona que te está viendo, sino va de ti. ¿Por qué yo hago los directos previos a la clase? No, de cara a ti. Porque eso no. De gente va generando más confianza. ¿Qué es lo mismo? Tener una carrera de 100 metros y llegar tú el día... Venga, 100 metros, me pongo, ya está. Que estar todos los días previos corriendo la misma carrera. Yo llego el día de la clase online y, y lo había hecho tantas veces... Que me sentía como en casa. Es una más. Y eso le decía Jessica. Es una más. Te entrenas. Y entonces, si ocurre cualquier imprevisto, ya estás. Es tu zona de confort. Es, es lo que vienes trabajando los 7, 10 días antes. Ahora bien, si lo tienes que hacer de nuevo, has cuidado. Porque pueden surgir imprevistos. Porque no estás acostumbrada. Porque surgen los nervios. Y eso es lo que transmites. Y eso es lo que transmites. En la clase online, y en la de Jessica, además Jessica es una persona muy de fluir, le dije, oye, aprende las cosas principales del taller, demuestra la oportunidad, rompe las objeciones y presenta el método y quiero que te olvides del resto. Quiero que fluyas, quiero que lo hagas emocional. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a transmitir. Si tú estás transmitiendo a otra persona que tú no eres, la gente no te va a comprar. Porque la gente conecta con la emoción. Y después justifica con la razón. Para mí es mucho más importante que te aprendas o que sepas cómo hacer la clase online, que sepas que al principio tienes que demostrar la oportunidad, que después tienes que romper objeciones, que después tienes que presentarles un método para que lo vean factible, que te aprendas simplemente eso y que fluyas. Porque es entonces cuando conectas con la emoción. Si no eres capaz de conectar con la emoción, no te van a comprar nunca. No te van a comprar nunca. No puedes hacer una clase, decir, mira, este es el método, son cuatro más cinco más seis. No. Tienes que conectar. ¿Y cómo conectas con la emoción? Contando historias, variando el tono de la voz, los silencios. Me decía Carlos el otro día, joder Dani, ya estás con tus silencios. <risa> <risa> ¿Pero qué pasa? Que hay que tener cojones para hacer silencios Hay que tener cojones para estar delante De 500 personas y quedarte callado Y mirar fijamente a la cámara Pero cuando lo haces, ¿qué es lo que demuestras? Seguridad Autoridad Porque no cualquiera tiene... Yo puedo estar cagado y tener 10.000 personas Pero voy a tener el valor suficiente De pararme enfrente Y quedarme callado De hecho hay una ponencia mía en, en TechDi Que empieza así hay 400 personas, subo al escenario y me presentan y me quedo así. ¿Lo has visto? Así. Y entonces, claro, toda la gente se empieza a callar. ¿Y qué es lo que consigo yo ahí? Atención. Atención. Y ya empiezo. Entonces, no cualquiera tiene la capacidad de ponerse enfrente de, de, de la cámara y quedarse callado. Además, cuando haces un silencio, la frase que viene de antes retumba. ¡Pum! Hace eco. Y entonces se queda en tu cabeza. ¿Qué os digo que se hace la parte de la entrevista? Cuando, se, cuando vamos a vender y decimos el precio, ¿qué tenemos que decir? Sí, nada. Y yo hay veces donde me queda un minuto. Así. Enfrente de la otra persona. Y la otra persona... <coughs> <coughs> No, no, si estoy aquí. Ah, eh, ¿por qué? Porque demuestras seguridad. Si tú tienes los cojones de la certeza absoluta de decir el precio y quedarte callado como hostias, este sabe de lo que habla. Porque en cuanto que empieces a intentar justificar es como te estás excusando por decir el precio. Oye, no es que este es el precio y punto. Este es el precio y punto. ¿Pero qué precio debemos poner a nuestro producto? La pregunta del millón. ¿Qué precio debemos poner a nuestro producto? Te van a pagar en función del problema que seas capaz de resolver. Quiero que vayamos aquí un momento. Si entendéis esto, os lleváis un negocio a casa. Te van a pagar en función del problema que seas capaz de resolver. ¿Cómo creéis que yo voy a generar más dinero? Si yo voy a esta persona, vamos a poner que es una persona que simplemente quiere aprender a hacer lanzamientos. ¿vale? Y yo le vendo, oye chaval, vas a aprender a hacer lanzamientos. Persona número uno. Quiere aprender a hacer lanzamientos. Ya, ya, ya está lanzando, simplemente quiere mejorar la técnica de hacer lanzamientos. ¿Vale? Pero hay un segundo tipo de persona. Persona que está asqueada de su trabajo. Persona que no puede ni ver a su pareja. Persona que vive su vida en piloto automático. Persona que, que, que no sabe para qué ha venido a vivir aquí. ¿Cuál creéis que es un dolor mayor? Un problema mayor. La persona que quiere mejorar hacer sus lanzamientos o el segundo tipo de persona que quiere cambiar su vida. ¿Y a dónde voy yo? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué? Porque el precio lo pones tú y a ti te van a pagar en función del problema que seas capaz de solucionar. De eso va el juego. Del problema que seas capaz de solucionar. No hay más. No hay más. ¿Cómo decidí yo el precio de la incubadora de lanzamientos primera edición? Yo pensé en mí. Y dije, "Dani, nadie más que tú sabe por todo lo que has pasado hasta llegar hasta ahí." Nadie más que tú, cada uno habéis pasado unas cosas, otras, nadie más que vosotros sabe qué es cada puta cosa que habéis pasado hasta llegar hasta ahí. Entonces, nadie más que vosotros puede poner el precio a vuestro producto. Nadie más que vosotros. Pero el precio nunca puede ser una batalla o una guerra en la que luchéis. Jamás. Porque siempre acabaréis perdiendo. Para mí es muy loco, y lo comentaba antes, el que hace dos meses y medio estaba así, Jessica, perdida. Intercambiando tiempo por dinero, una simple idea de qué era lo que quería hacer, de, de cómo me gustaría. Dos meses y medio más tarde, un lanzamiento de más de 30.000 euros. Ya no es solo eso, como decía ella, sino el, el poder hacer lo que le gusta, ayudar a un grupo de personas, el poder irse el mes que viene a Bali. Por eso digo que esto cambia vidas. No porque me la esté cambiando a mí. No, mira, aquí tienes gente que se la está cambiando. Y eso es lo bonito de todo esto. Y más bonito aún es que es algo lucrativo. Es decir, que ayudas al resto con lo que tú tienes. Que hay muy pocos negocios que pueden decir eso. Muy pocos negocios. Y por eso, para mí, es lo único que llevo haciendo los dos últimos años y medio. Eso y viajar. Vamos a echar números para los racionales. Jesse, ¿cuántas entrevistas tuviste? 110 o 120, no me acuerdo ya. 120 entrevistas. ¿Cuántas personas entraron? 45 45 por 750 33.000 33.000 Cuando lo ves con números quizás lo materializas 33.750 500 las 120 sí. o sea al final como es un programa también tienes que tener unos conocimientos mínimos, había gente que no era que no era apta y bueno, pues al final sí que haces un poco una selección para que lo aprovechen al máximo o sea no por eso también es importante eso, el proceso de selección dependiendo también del producto hay gente que entra pero y ahora qué es lo que tiene Jessy tiene un coche donde sabe que si le mete más gasolina va a ir más rápido tiene un negocio online donde sabe que si le pone más va a tener más. Es muy loco, tío. La tasa de cierre fue muy buena, ¿no? Sí. En este caso la tasa de cierre es, eh, a ver, 130 y... Sí. ¿Y cuánto invertiste? ¿Como 5.000 llegaste? 4.000 y algo, 5.000. Que los primeros leads, estos que me decías, fueron muy buenos. Eso pasa siempre, siempre que haces un lanzamiento, los primeros leads son la hostia. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Y aquí va, consejo de oro, chicos. ¿Qué es lo que ocurre y es el puñetero mayor error? Hay dos errores que comete la gente al hacer un lanzamiento y siempre se producen a posteriori. El primer error es he hecho mi clase online a tomar por culo. No subo contenido a redes, no hago nada y ya está, ya hago las entrevistas. Error. ¿Por qué? Porque la gente se enfría y la gente que se enfría no te compra porque somos seres emocionales. La gente necesita estar caliente para comprar. Por eso los primeros leads son los más calientes, son los más propensos a comprar. ¿Y cuál es la estrategia, Vero? Del final al principio. Es decir, tratar de meterte todos los primeros días. ¿Por qué? Porque la gente está Ese es el mayor error número uno, no crear contenido post lanzamiento. Segundo error, terminar el lanzamiento y no analizar. ¿Cuál ha sido la tasa de cierre? ¿Cuántos reembolsos ha habido? ¿Qué es el tipo de avatar que ha entrado? ¿Qué se repetía en las entrevistas? Porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo coño vas a hacer un segundo lanzamiento si no sabes qué métricas has tenido en el primero? Si no sabes qué estás mejorando. Tienes que medir absolutamente ¡Todo! ¡Todo! ¿Cuál es la tasa de aquí aquí? ¿Cuál? ¡Todo! De hecho, en la incubadora tenéis una calculadora donde mide absolutamente todo. ¿Cuánto es el CPL? Vale, si el CPL es esto, ¿cuánto me... ¡Todo! ¡Todo! Pero el negocio no está en este primer lanzamiento. Y mira que es loco decir que el negocio no está en facturar 33.500 euros en 7 días. No está ahí el negocio. a vista mía lo único que hemos hecho ahora ha sido simplemente levantar información hemos levantado información hemos visto, vale cuáles son los dolores del avatar qué es lo que se repite qué tipo de avatar ya está esto no es nada comparado con lo que puede venir nada 3.600 3.600 3.600 a nivel de estrategia, os lo explico rápido, chicos. Eh, captamos Facebook e Instagram. Iban a landing page, solo teníamos una. Sencillo. Es decir, primer lanzamiento sencillo. No busques hacer algo complejo. No busques, voy a crear la landing page así y así. Algo sencillo, lo más sencillo posible. Déjate de mierdas. ¿Qué es lo más sencillo posible? Voy a dibujarlo aquí. Anuncios. Facebook e Instagram. ¿Dónde van esos anuncios? A una... Landing. ¿De la landing a dónde van? Anuncio, landing page. ¿A una? ¿Vale? ¿Y de la página de gracias? A una comunidad ahora. Grupo de WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? ¿Qué otras vías tenemos para comunicarnos? Email. ¿Qué pasa? ¿En el email cuál es la tasa de apertura? ¿20%? ¿25? Máximo en el lanzamiento. Es importante, no hay que dejarlo de lado. Pero es un 20 un 25%. WhatsApp, 80. ¿Qué pasa? Que no puedes dejar ninguna de lado. Porque aquí, lo que esto es como una puta pareja. Es como una puñetera relación. Cuanto más contacto tienes con la otra persona, mejor te van las cosas. ¿O no? Depende. Pero el estar en contacto va a aumentar la confianza. Entonces, si tú simplemente utilizas WhatsApp, ok, tienes un punto sobre 10. Ahora bien, si utilizas también email, tienes otro. Ahora bien, si también quieres contenido de las redes sociales, tienes otro más. Entonces, tienes que buscar los mayores puntos de contacto. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a ser más estable? Una mesa si está una pata, o una mesa si tiene cuatro patas. Tienes que buscar los... El mayor número de contacto posible con esos leads. Para que se genere esa estabilidad, para que se genere esa confianza. Aquí lo que hacíamos es, en WhatsApp, sobre todo lo utilizamos a modo de avisos. Hay una herramienta muy buena que os recomiendo, es Funnel Chat. ¿Por qué? Porque puedes programar los mensajes. Es decir, es lo mismo que el email. Los pues, que Estáis aquí, sois alumnos, ya tenéis las plantillas. Pero en WhatsApp es lo mismo que el email. Puedes programar, quiero que se envíe este mensaje a este día y a esta hora. Importante. Tiene que parecer un mensaje. ¿Por qué digo esto? En el momento en que no haya negritas o emoticonos en el mensaje, no vas a poder enviar más de dos mensajes. Te van a bloquear la cuenta. A nosotros nos pasó, en medio de un puñetero lanzamiento con 10.000 personas, el día del lanzamiento, 22 de enero, yo estaba gestionando cinco lanzamientos. Y era el día del lanzamiento más tocho que teníamos. Era las 7 de la tarde. Luis y Daniela, chicos de las pizarras, y estamos utilizando WhatsApp. Luis se encargaba de los, de, de los mensajes. Emails, todo automatizado, ya lo sabéis, y se encargaba de los mensajes de WhatsApp. Y entonces, por querer hacerlo rápido, escribo un mensaje normal, de ordenador, zoom, y programa cinco mensajes adelantados. Es decir, el tío escribió un mensaje normal, como si fuese un email, sin emoticonos, sin negritas, y además programó cinco mensajes de esos. Se jodió el lanzamiento. ¿Por qué? Porque era el día más importante. Era el día donde había que llevar a toda esa gente a la clase online. Y gente que no ve la clase online... Es gente que no te puede comprar. Si no te ven, no te compran. Cuando se tenía que enviar el primer mensaje de WhatsApp a las 9 de la mañana, estaba yo sentado tomándome el café en la oficina y veo que no se envía 9, 9 y 5, 9 y 10, 9 y 20, 9 y media, digo, hay un problema. Digo, algo ha pasado aquí. Me meto a el chat. tu cuenta ha sido bloqueada. Bloqueada. ¿Qué pasa? Que dices, Dani, tienes el email. Pero mira, 20%. Dejamos a un 80% de personas fuera porque se jodió el puñetero WhatsApp. Lección número uno: No puedes tratar al email como tratas al WhatsApp. WhatsApp tiene que ser un lenguaje más de amigo, más de amistad, más, más menos profesional. No busques ser tan profesional. La gente no quiere ser tan profesional. La gente quiere una persona que esté detrás. Por email, ponte como quieras. Pero lo importante aquí es esto. Whatsapp, negritas, emojis, broma, humor. Pero redacta bien los mensajes. Porque si no se te puede ir un lanzamiento a la mierda. Aún así facturamos 35.000 euros. Pero imagínate si hubiésemos tenido Whatsapp. Porque en vez de mil personas que entraron al taller, podían estar dos mil. Y la cosa cambia. Y más cuando se vende en directo. Porque la gente en directo está caliente. Entonces, súper importante esto, chicos. Después, ¿qué es lo que hacemos? Sí. bloquear el WhatsApp? O sea, porque la gente te reporta. No, es porque WhatsApp automáticamente te lo detecta como spam. Por eso le ponemos negritas, emojis. En cuanto que ve que es un mensaje sin nada, y dice, va, ah, esto es, a eh, tomar por culo, esto es un bot. Que hablas con WhatsApp y lo, des y lo desbloquean, o sea, nos lo desbloquearon, pero ya tardas tiempo, tardas como un par de días, entonces no, no es bueno. Cuando te banearon, o sea, te banearon la cuenta de WhatsApp, ¿no podías escribir con WhatsApp tu más. No podías, tampoco. no podías. Yo tengo un número aparte para lanzamientos, en este caso, da, Luis, da igual. Si es que en ese momento, los contactos que había en ese WhatsApp valían mucho más que el teléfono móvil que tenía él. te Imagínate 10.000 ¿Eh? personas en WhatsApp. Eso, eso, joder, es mucho dinero. De aquí, ¿qué es lo que hicimos? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice que va? Chicos... Eh, ah, el contenido, claro. Con contenido. ¿Qué pasa? En este punto es lo que os decía antes. Si es su primer lanzamiento no le puedes pedir que, que, que cree mucho contenido. A mí sí que ha sido que me frustraba el, el saber que. Hostias, si es que cuanto más contenido, más vas a vender y ver que no creaba contenido o el contenido que yo creía, a mí me, me, me dolía. Pero esto es clave. Los directos diarios. Porque esto lo que tienes que ver es acordarte de esta pirámide. O sea, cuando estás haciendo los, los directos, acuérdate de esta pirámide. Lo que estoy haciendo es. Tendiendo una escalera... Esto es una escalera. A personas que están aquí... Para que lleguen aquí. Es lo que consigues con los directos. Porque si lo has hecho bien de verdad... Si toda la estructura la has llevado bien... Si has roto objeciones... Si has, si has hecho todo eso bien... En la clase online... Presentas la oferta. Ya está todo el pescado vendido. Pero lo que es un puñetero error... Y no paro de ver... Es gente que se salta este procedimiento y va a dónde? A la clase online. ¿Y quieres que en una o dos horas vas a, con, a, a conseguir que alguien te compre un producto de 2.000 euros? ¡Puede! Sí. Pero ¿no sería mucho mejor que le tiendas esta escalera primero? La clase fueron los directos. Muchas chicas no dijeron. O sea, súper importante. Hubo muchas chicas que entraron que no me conocían y fueron por los directos porque conectaron conmigo y eso fue lo que hizo que luego ya se vendiera el, el, el taller. ¿Cómo hago los directos? Súper importante. En Active Campaign, dos automatizaciones. La separo, la de directos y la normal. Todos los directos los aviso, tanto por redes sociales como por WhatsApp e email. Antes los avisaba con una hora de antelación. ¿Ahora cuando los aviso? Al momento. Demostrado que cuando envío el mensaje si el directo empieza a las 7 que esta es otra? ¿Por qué hago los directos a las 7? Estos de aquí, y no a las 10 O a las 11 Imagino que es porque es por un baremo de la, las horas que la gente suele tener libre por tema de trabajo y todo Están menos cansados a, la, a las 7 que a las 11. Me refiero a los directos, es decir, la clase está a las 7 ¿Por qué hago los directos a las 7? ¿Y qué estoy haciendo con ellos? ¿El hábito, el hábito de les quiero el hábito. Se enganchan todos los días a las 7. ¿Y qué has dicho Dani de que les avisas Les y... Antes lo que hacíamos es por WhatsApp, les enviamos un WhatsApp al grupo a las 6. Chicos, vamos a empezar el directo en una hora. Y no, y no decíamos nada más. Entonces me di cuenta que la tasa de asistencia al directo aumentaba cuando enviaba este WhatsApp a las 7. Estamos en directo ya. Y entonces la gente pulsa y te ve en directo y se queda. ¿Y no les avisas días antes ni nada entonces? Para los directos no. En el mismo momento. Sí. O sea, no lo avisas esta tarde a un directo y luego... igual, igual puedes enviarle un mensaje, pero a mí no me, no me gusta. Es decir, puedes enviarle un mensaje por la mañana y después a las 7. Oye, estamos en directo. Y lo avisas si en el mismo directo, lo avisas que el día siguiente habrá otro. Mm. ¿Queréis que veamos un poco la estructura de estos directos o como yo lo hice en mi lanzamiento? Sí. Esto es muy potente. Mira. <risa> ¿Sabéis lo que es un mantra? Para mí hay un mantra cuando empiezan estos directos. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando empiezan los directos? Todos los directos, todos, todos, todos los que yo he hecho, empiezo con una frase. Les recuerdo la Maldivas de la clase. Mirar mis directos subidos en Instagram. Hola chicos, este es un... El primer o el segundo directo de los directos previos que voy a hacer a la clase del domingo, día 7, a las 7 horas española, donde vas a aprender... Ta, ta, ta. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? ¿Creándoles? ¡Hype! Ya de primeras, ya saben que esto forma parte de algo mucho más grande, que viene dentro de poco. Les tengo hypeados. ¿Cómo estabas tú, Vero? ¿Estabas ahí? ¡Hype! es lo que hago paso a darles el contenido no no no les recuerdo ¿el qué les recuerdo? lo que aprendieron el día anterior pero le, ¿le recuerdo todo? no, la parte que a mí me importa oye, ¿te acuerdas de David ayer? oye, ¿te acuerdas de Carlos? oye, ¿te acuerdas de las tres L's? la parte que a mí me importa ¿Por qué? Porque si lo ven una vez, seguramente se olviden. Si lo recuerdo, seguramente perdura en el tiempo. Ya paso al contenido. Contenido, ya lo sabéis, que rompa objeciones, que sean testigos... Ya lo sabéis. Yo sobre todo me centro en esos días en romper objeciones. Cada uno de los directos rompe una objeción. Cada uno de todos los directos rompe una objeción. Todos. ¿Y qué termino? ¿Qué les digo? ¿Les recuerdo la clase online? ¿Y también les recuerdo él? ¿Lo que verán? ¿Para qué? ¿Para que vengan? Mañana. Le voy teniendo esa escalerita. Y llegan a la clase online autoconvencidos. Gente que no tenía ni puta idea de hacer un lanzamiento, ya sabe lo que es hacer un lanzamiento. Entonces puedo hablar el mismo lenguaje. Imagina si meto a alguien a mi clase online... Que no esté acostumbrado a hablar de lanzamientos. Le fundo la mente. Tengo que echarle vaselina poquito a poquito, Vero. Antes de meterle el empujón final. Y así fue como esta señorita logró pasar de no tener una idea y estar perdida a en dos meses y medio facturar más de 33.000 euros. Qué loco.